Es una sociedad más viva, más actuante, más con ganas de ver cómo se saca este país de los atolladeros a donde han quedado ancladas incluso generaciones. La victoria electoral que me tiene aquí ahora en este puesto es uno de esos productos. Es una manifestación de ese deseo de cambio. Un gobierno de cambio no es de mentiras. No es simplemente el cambio en las palabras. A veces en los vestidos, en las man maneras de ser, discúlpenme. No, es un cambio que tiene que ser en las estructuras mismas de la economía, de la sociedad, del poder... Y implica reformas a profundidad. Reformas que obviamente tienen un grupo de la población que se beneficia la mayoría, pero también tienen un grupo de la población que no las quiere porque se perjudica. Y se perjudica porque se han construido sobre la base del negocio, del interés creado. El interés particular que gana sobre la base de la exclusión de los demás.